Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto, qué placer poder contar con cada uno de ustedes nuevamente en nuestro programa Conversando Contigo, aquí con Boris Darmon, un servidor de ustedes. Cada noche, como siempre, tratando temas de actualidad y, por supuesto, importantes para la comunidad, porque la comunidad se merece que llevemos información adecuada y, por supuesto, aquella que enseñe a nuestra población a pensar, a analizar, a poder desarrollar un concepto de la política de la manera más correcta y, por supuesto, la, aquella que, que le conviene a nuestra comunidad. Conversando Contigo es un programa que desarrolla el propósito de enseñar. Y para eso invitamos a personajes, a personas que saben de los temas que nosotros tratamos cada noche. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con un abogado, investigador, dedicado exclusivamente a la investigación. Y, por supuesto, hoy nos va a hablar de un tema que es sumamente importante acerca de la constitución, eh, vamos a referir un poco la, la constitución del 93, y ventajas y desventajas de hacer una nueva constitución. Él tiene la capacidad de poder orientarnos esta noche en función de esto, y le rogamos a usted, si está siguiéndonos en el Facebook Live, pueda usted invitar a otros amigos a escuchar también esta conferencia. Está con nosotros el doctor Iván Fernández, desde Chiclayo, un saludo para la, nuestra audiencia, don, este, don Iván. Estamos contentísimos de tenerlo con nosotros esta noche. Ok. ¿Esperamos un momentito o empezamos? Adelante, ya hemos comenzado. Adelante. Ya, este, voy a compartir pantalla, por favor. Sí. Vamos, eh, queríamos que, que saludes a nuestra, a nuestra audiencia. Eh, comparte con, con ellos tu, tu, tu saludo y luego continuamos con tu presentación. Ok, muy buenas noches, Boris. Un saludo a toda tu audiencia para hablar hoy de un tema que de manera particular me apasiona y sobre todo al respecto he venido investigando mucho como una cuestión propia de la investigación como beneficio a darle una cuestión pedagógica a las personas que en esta noche nos acompañan. Bien. Adelante, adelante, Iván. Adelante, te escuchamos. Bien. Hoy para comenzar tenemos que... para Brevemente, sobre el título, si se necesita una nueva constitución. Orientarnos a creer que si tenemos una nueva constitu constitución, eh, se orienta a decir cuáles podrían ser las ventajas. Y podrían, se orienta a ser condicional, ¿no? Lo probablemente bueno del cambio, probablemente bueno, ¿no? ¿Qué se podría obtener con una nueva constitución? Modernidad, sí. Innovación, tal vez. Probablemente sea una conciliadora entre los grupos de poder y, y el pueblo en general, como se quiere vender la idea, pero el detalle es que estamos sobre las esperanzas o incertidumbres. Nadie nos puede asegurar en su sano juicio que una constitución nueva podría ser efectiva y sacarnos de los problemas que generalmente se cree o se piensa que vamos a salir como país. Bien. Quiero hacer un breve resumen sobre lo que he venido haciendo respecto a la Constitución para que tus seguidores, teniendo en consideración que no todo el mundo me conoce, puedan ver más o menos lo que he venido haciendo. ¿no? Aquí tengo una presentación en donde, eh, si prestan atención al lado derecho eh, superior, dice la fecha, martes 31 de agosto del 2004. Eh, les comento, yo, yo toda la vida he, he trabajado en la parte de ingeniería, redes y comunicaciones, y estudié Derecho a partir del año 2010 para conocer el monstruo por dentro. Estudié, estudié Derecho y Ciencias Políticas, no con la intención de ser abogado, sino con la intención de conocer más al monstruo del sistema de justicia por dentro y averiguar sobre una... establecer sobre hipótesis, teorías más eficientes sobre lo que nosotros veníamos trabajando como institución acá en Chiclayo, en la cual yo soy director de Promoviendo Desarrollo, sobre un tema que manejamos desde hace mucho tiempo, que es la democratización del sistema de justicia. No obstante, esto que hemos venido trabajando desde el año 1999, en el año 2004, como lo puede indicar acá, yo ya escribía sobre constituciones. Recuerden que, eh, repito, en el 2010 empecé a estudiar yo Derecho y Ciencias Políticas, pero yo ya había leído constituciones desde el año 2002, porque una vez como un ciudadano común y corriente, cogí me topé con la Constitución política que la tenía de, la, de, de hace muchos años y la comencé a ojear primero en mi primer lugar no y después dije oiga vamos a ver qué tanto es que aprender sobre esto no y encontré cosas sumamente importantes que fortalecieron nuestros principios elementales <risas> elementales para la democratización del sistema de justicia tanto es así que uno de los primeros artículos que saqué fue nueva Constitución y lo de menos y en el año 2004 y uno de los últimos se llama Nueva Constitución, que ya lo tengo en nuestro blog de proyectos jurados, que se llama Como que descanse en paz. No es necesario, tal vez, pero para eso está la conversación de hoy día, para ir dilucidando al respecto. Bien, en diversos foros académicos he sido invitado, ¿no? Y aquí podemos ver algunas entrevistas que estuve en Lima y en diversas partes del Perú, por varios medios de comunicación y sobre todo en foros académicos, pero también populares. Quiero orientarme a esto de aquí eh, en Lima, en varias oportunidades que fui, comencé a, a ver los folletitos, los, los volantes que cierta parte de la de la izquierda comenzaba a distribuir algunos comprados a, a bajo costo respecto a lo que venían diciendo sobre cambiemos la constitución para irme empapando de la situación. Ya esto comenzó a ser desp mucho después. Estamos hablando del 2014, 2015 y Finalmente eh, me inscribí en esto de otra la otra mirada una institución del, de una ONG del señor Gitis Werner Gitis no eh, respecto a un curso sobre la reforma del Estado y la nueva constitución al cual fui más que todo para ver el nivel en el cual yo podía debatir con ellos porque ellos ofrecían lo mejor para una nueva constitución pero me encontré con la sorpresa que en el debate pues quedé bastante decepcionado no era lo que uno pensaba en pocas palabras no me llenaron, no me alimentaron al contrario, encontré muchos más incertidumbres eh, eh, por parte de ellos todos estos documentos y otros artículos que fui recabando me permitieron llegar a una conclusión entonces también me orienté a hacer ir a eventos como anteriormente en las fotos anteriores dije el mundo académico he ido a los foros populares en donde bajo la posibilidad de que haya un linchamiento mediático, entre comillas, fui a explicarles, y muchas veces hasta les apostaba y les decía, no es lo que usted dice, y yo se lo puedo apostar con la constitución en mano. Entonces aquí vemos que uno de los foros populares más conocidos fueron en, en la Plaza San Martín de Lima, en donde a la larga eh, los hice entender que no todo es malo, y que lo pudieran entender desde ese punto de vista y que no todo lo que la izquierda dice es correcto, sobre todo. ¿no? Y esto es en la, en la parte de la izquierda, entonces aquí quiero decirle, este, mostrarle el, las notas que saqué en el Instituto eh, de Ciudadanía y Democracia, que les hablé anteriormente del señor Lerner Vitis en donde las notas eran bastante elevadas, ¿no? y porque a la larga me di cuenta que lamentablemente no, no, no sabía mucho sobre lo que estaban hablando. Ya eso me permitió ir fortaleciendo, pero también, así como hay la izquierda extrema, también he venido siguiendo a los de la, a la derecha extrema, que también tiene una corriente para cambiar la constitución desde un punto de vista más liberal, mucho más liberal del que tenemos. ¿no? Bien, dicho esto, eh, vamos en sí a ver el tema de lleno respecto al que hemos sido invitados esta noche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Reforma o nueva? Primero hay que aclarar esto porque yo he encontrado en, el, en, el, en los medios populares que la gente mucho repite y se confunde. Decir reforma o nueva no es lo mismo. Se le dice que la reforma está incluida en la misma constitución y la constitución viene reformándose varias, desde, desde su creación varias veces. Pero ellos se confunden con nueva. Entonces, nueva es hacer un proceso constituyente, ¿no? Llamaron a una asamblea constituyente. Entonces, hay que explicarles, ¿no? Generalmente que nuestras primeras constituciones de 1823 han sido de corriente liberal, sobre todo, ¿no? Y hemos tenido 12 constituciones políticas y probablemente vamos a una treceava. Espero, por mi parte, que no sea así, porque acá vamos a demostrar qué tan bueno tiene, eh, en líneas generales, es la constitución que tenemos, ¿no? Teniendo en consideración que la última constitución es del año 93, tenemos 198 años de vida constitucional y ya vamos, 199, perdón, eh, y vamos, si sacamos un promedio, no llegamos ni a la mayoría de edad, o sea, en promedio, en líneas generales, en casi 200 años, con las 12 constituciones tenemos algo así que cada 17 años hacemos un cambio de constitución, y eso no es bueno, ¿no? Iríamos por la número 13, y a veces el 13 no es buen número, por ahí dicen en las cuestiones cabalísticas. Y cuando en realidad la Constitución tiene su artículo 32 y el último artículo, el 206, ¿cómo cambiarse y reformarse, no? De alguna manera. Bien, vamos a hablar en líneas generales de las desventajas del cambio a una nueva, ¿no? El problema es que durante todo este proceso de investigación, sobre lo que vine escuchando, y de alguna manera me enfrenté en el mundo académico, tanto de izquierda como el mundo popular de izquierda, eran demagogias, premisas falsas, inexactos ideales, apreciaciones erróneas, en realidad desconocimiento del tema, sofismas, y sobre todo en algunos encontré ignorancia o tal vez, o tal vez mala intención. Lo cual se, se deduce en una frase que vengo trabajando hace mucho tiempo en decir a país revuelto, ganancia de demagogos. Todo esto en relaciones a apreciaciones meramente subjetivas. Todo orientado al discurso de nueva constitución. Bien, entre las varias cosas que en realidad escuché, fue las que estoy señalando acá, ¿no? De, muchos dicen validez popular, no tiene validez popular, es irrita Como yo le digo a la gente, guste o no, esta constitución fue la primera en ser aprobada por un referéndum popular. Fuimos al referéndum, se ganó el referéndum, y en el referéndum popular hubo eh, este, invitados de, la, de los organismos internacionales para que estén en, el, en el, la votación del referéndum popular, los cuales dieron el aval internacional de que esta constitución sea formal. Bien, entonces dejar de lado eso que hablan que es irrita ir, y que porque nació en un gobierno de facto, ¿no? El detalle es de que con esta misma constitución muchos dicen y quiero aclarar ante todo que ya demostré que eh, la investigación que vengo haciendo es a título personal, con lo cual descartan todas esas posibilidades de que yo sea, como dicen muchos, prófugo humorista o pro este, de alguna tienda política, cuando en realidad lo que me aboca es el estudio meramente del tema de la constitución. Entonces tenemos que eh, fue hecha por varios partidos políticos de derecha, de centro y de izquierda, y tuvo una validez. Y con esta misma constitución que muchos llaman este, fujimorista, se dio de baja, o sea, se disolvió, esa es la palabra técnica en la constitución, se disolvió el Congreso, en donde tenía el Congreso de pasado, que tenía mayoría fujimorista, ¿no? Ya eso creo que le da un aval completo de que esta es una constitución del pueblo, no de un partido político. Correcto. Otros hablan sobre el nostalgia del pasado, ¿no? Vamos a retornar a la Constitución del 79. Y yo les digo, pero ¿cómo en cuestiones constitucionales? Esto se va al futuro, no se va al pasado. No se puede ir de retroceso. Podríamos ir a una nueva probablemente, pero ir a la del 79. Además, la del 79 no incluía el referéndum. Y si le hablamos a nuestros amigos de Democracia Directa, que es el partido que más eh, se orientó a la devolución del Fonavi, yo les decía... Si vamos a la del 79, tendrían que devolver la plata, porque en realidad la del 79 no incluía que se les devuelve el dinero por el referéndum que ustedes ganaron, ¿no? Uh -huh. Y también lo no que el tema de lucha, de lucha antisubversiva. Hay otro detalle sobre los odios infundados que he encontrado, ¿no? Dicen, no, esta es constitución fujimorista, y qué portátil. Le digo, un momentito, si ustedes no se han dado cuenta, y no lo han averiguado, en la época de Toledo, en el año 2000, uno, el 16 de diciembre, salió la ley 27.600, en donde se suprime la firma de Fujimori de la Constitución Política, ¿no? O sea, se eliminó, y acá vuelvo a recalcar, como inicio, no tiene la, la firma de Fujimori, y como fin es, se ha disuelto el Congreso pasado de mayoría fujimorista, ¿no? La situación delincuencial, dicen algunos, ¿no? Yo les digo, señores, los documentos, esa es una atribución propia, de las, de las per, personas, de los individuos, más no de los documentos. Son delincuentes los individuos, no los documentos. Son ellos los que se hacen los corruptos. La constitución no puede orientar a, a hablar de, corrup de corrupción o, o decir que se hagan tales artimañas enmarcadas en, constitución, en corrupción. Por ahí unos dijeron, con esa constitución me votaron de mi trabajo, ¿no? perdí los derechos laborales y Fujimori me, me votó con esa constitución. No es exacto. Fue una ley de despidos masivos y actualmente, y gracias a esta constitución, se declararon despidos anticonstitucionales y hoy se están reponiendo muchos que aquellos, la ley abusiva, entre comillas, los sacó de su trabajo, hoy están siendo repuestos. La crisis política se orienta a que el resultado de los sectores sociales, la delincuencia y la corrupción, no es asunto de constitución. Es asunto de, del código penal. Muchos creen que porque tenemos un problema ahorita de delincuencia, ¿no? Y de corrupción, la culpa es de la Constitución, cuando en realidad esta debería orientarse a que es un tema de derecho penal. Deben de saber diferenciar entre lo que es una Constitución como estructura política y un código de normas penales y de código de procedimientos penales, ¿no? Aquí no vivimos una dictadura, porque muchos dicen que con eso se perpetúa la dictadura. Ya aquí vivimos ya varios procesos democráticos, en los cuales obviamente el pueblo ha participado y ya tenemos muchos años de democracia, en donde el pueblo ha elegido y tenemos gobernantes de acuerdo a la constitución política. Hubo un vano ofrecimiento, en que todos decían hay que cambiar esta constitución por tal o cual motivo, ¿no? Y tal vez lo intentaron gobernantes como Toledo, que dijo que iba a cambiar la constitución, tal vez, pero él estableció un... un eh, coordinó con algunos políticos destacados y constitucionalistas destacados para ver esta posibilidad, y se encontró que no era necesario cambiar la constitución. Por eso es que Toledo la mantuvo Alan hizo algo similar. El detalle, el detalle más este, resaltante fue el de Ollanta. Si recordamos, Ollanta... Juró por la constitución del 79. Cuando juró, pidió que le cambiaran la constitución y él dijo que iba a respetar la del 79. El tiempo se orientó a decir que él trabaja, tra llegó a trabajar con esta constitución y hoy, cuando lo vemos por los medios de prensa, vemos que de alguna manera defiende el derecho constitucional y defiende esta constitución como tal, ¿no? Y sobre esto podemos hablar sobre los congresistas. Muchos dicen. Nosotros hemos sido excluidos, no estamos incluidos en la constitución política. Yo les quiero decir, en la constitución política que tenemos, el artículo 2 tiene incisos del 1 al 24. Y después tiene literales desde la A hasta la H. ¿ya? O sea, tenemos derechos más que cualquier otra constitución de Latinoamérica. Yo no sé qué derechos quieren por ahí yo conversaba con algunos chicos, no, que nosotros somos LGTB queremos estar en la Constitución. Es que la Constitución no va a grupos pequeños, va a la generalidad. La Constitución va a los derechos de las personas, de los humanos, no de grupos en particular. ¿no? Entonces, no, que queremos incluir el derecho del agua. Muy bien, el artículo 3 de la misma Constitución Política habla sobre los números apertos. El número apertos quiere decir que uno puede incluir más derechos constitucionales dentro de esta misma constitución. Por ahí algunos terminaron rasgándose las vestiduras que dicen, bueno, no, que queremos cambiar la constitución, pero yo les digo, ¿qué han hecho para hacer reformas a esta constitución que te lo permite? ¿Quieres cambiar toda una nueva constitución? Y no has hecho ni motivado al pueblo para hacer un cambio de reforma constitucional. Que ciertas excepciones, como en el caso de, de Vizcarra, nos envió un referéndum, acuérdense el referéndum del sí, sí, sí, no, que motivó una estructura eh, del referéndum para ir a un cambio de la constitución política. Entonces, los que siempre dicen que quieren cambiar toda la constitución no han orientado al ciudadano a hacer un cambio, por lo menos, de algún artículo o un párrafo del artículo de esta constitución. No han hecho nada para hacer cambios. Ahora, el detalle es, ¿quién se atrevería a poner las manos al fuego y nos puede asegurar que la nueva constitución va a ser mejor que esta? Pues nadie. Es cosa de locos pensar que esta, la otra nos va a llevar al, al paraíso, ¿no? Paraíso terrenal nos puede llevar también al caos. Que no, que si Chile lo hizo, bueno, señores, si Chile lo hizo, también yo le podría decir, miren, Chile inventó las AFP y Fujimori copió las AFP y hoy estamos renegando las AFP porque de alguna manera nos hemos sentido estafados Chile también generó la regionalización, que en la época de Alan se asumió la regionalización y no funcionó. Entonces, si los chilenos están haciendo esto, es su problema, ¿no? No es la misma realidad que tenemos con nuestra realidad política aquí en Perú. Otra palabra que he venido yo debatiendo interminablemente, todos me dicen, esta constitución neoliberal, el capítulo económico neoliberal, y algunos, les decía a las personas, eh, sobre todo en, en los foros populares, yo le doy 100 soles si usted me encuentra la palabra neoliberal en la constitución, no existe, no existe, porque el sistema neoliberal, acá en el Perú, con las justas, llegamos a ser liberales, y malamente liberales, menos vamos a llegar a ser neoliberales, y ahora hablamos sobre eso, mercantilistas, ¿no? Somos mercantilistas, no somos liberales. Exacto, de alguna manera podría ser. Ahora, neoliberal, le digo, es la reducción del compromiso del Estado, o sea, reducir el Estado. Entonces no existiría Petro Perú, no existiría Conaco de la Coca, no existiría con los colegios nacionales, las universidades nacionales, ¿no? Y los casi cuarenta y tantos programas sociales que tiene el Perú, en donde está Beca 18, cunamar este Caliwarma, donde está este pensión 65? En, en, un, en un contexto de país neoliberal eso no existiría, ¿no? Tenemos eh, como dije Petroperú, Banco de la Nación. Eso estaría prohibido en un concepto neoliberal. Bueno, para algunos es importantísimo reordenar el país. Para eso no hay mejor forma que vender sin garantía, que eh, nos quieren vender sin garantía al pueblo la idea de hacer una nueva constitución. Bien. Entonces, definitivamente, aquí lo que falta es conocimiento y debate constante del tema. ¿Cuál es el inconveniente que he encontrado en el asunto de los debates sobre el tema? Se ha visto que cuando los de izquierda hacen su evento, su fórum, o su, este, qué sé yo, su coloquio, solamente se invitan entre ellos, y entre ellos, como dicen, se dicen y se aplauden después, ¿no? cuando esto debería, debería ser confrontación académica de dos eh, este, posiciones para que el ciudadano aprenda. Eso es lo que yo llegué a hacer en algunos foros y sobre todo en Ágora Popular, que ustedes van a ver que ahí en Ágora Popular todos son de izquierda, izquierda extrema, y hay unos izquierditos que tenían algo de filiación casi procedero, ¿no? que yo de alguna manera... Eh, los encarrilé porque le dije no es así, usted no le está diciendo la verdad a la gente, ¿no? Y ellos repartían sus volantitos orientados a que sí, que tenemos que cambiar esto y esto cuando le decía, aquí la constitución tiene muchas cosas buenas que vamos a ver, ¿no? Entonces, hay que hablar sobre realidades concretas, situaciones fácticas y opciones reales. Una, eh, tenemos en realidad una constitución moderada, ¿no? Bien, en tal sentido yo le digo a la gente, tiene que entender que otros países tienen enmiendas, como es Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos reformas. Deben saber que no, que esta constitución no se puede cambiar. Un momentito, señor. El artículo 206 nos indice que se pueden hacer reformas parciales o totales. Y vemos que desde el año 1993 a la actualidad, esta constitución ha tenido más de 30 reformas parciales o totales. Acuérdense que parciales puede ser una frase o totales es párrafo completo. Y entre las totales yo le puedo decir que va a encontrar, por ejemplo, que antes hablábamos del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy eso no existe y eso está en la Constitución. Hoy hemos cambiado a la Junta Nacional de Justicia y todo este bloque que encuentran en la Constitución Política respecto a la, a, a la, al Consejo Nacional de la Magistratura desapareció para ser incluido. Eh, la Junta Nacional de Justicia ¿no? que a mí realmente me parece y tarde o temprano podríamos explicarlo un órgano de fachada pseudo democrática en la cual se orienta a que en Lima se elijan no sé por qué razón los jueces y fiscales de todo el Perú cuando esto debería ser descentralizado ese es otro tema que podríamos hablar más adelante cambios para bien más o menos hay algunos cambios que se orientan a hacer una, cada vez tratar de mejorar todo se puede llegar a mejorar ¿no? pero tú no puedes cambiar todo de golpe porque no sabes qué va a hacer. Esto es un proceso que se puede ir haciendo y que de hecho ya se ha venido haciendo. Hay que ir y promover el cambio en el debate, ¿no? Vamos a, quiero hacer una referencia breve, porque también estábamos hablando, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo feo? Lo bueno, lo malo y lo feo de esta constitución política. Y hablamos por ejemplo, el artículo 45, lo bueno, ¿no? El poder emana del pueblo la pregunta que yo le decía a uno a mis amigos de izquierda es eso te parece malo el poder emana del pueblo ¿No? cómo lo vas a cambiar eso no se puede cambiar eso tendrá que quedar pero esto lo dice ahora sino que tú no has sabido de orientarte a hacer mecanismos para que el, el pueblo realmente tenga el poder y nosotros lo hemos venido investigando desde hace mucho tiempo y ver la posibilidad y hay una vinculación con el artículo 138 dice la potestad de administrar justicia emana del pueblo reitero, la potestad de administrar justicia emana del pueblo Si emana del pueblo y se la otorga al poder judicial, es que el pueblo puede hacer mecanismo de justicia como lo hacen en el artículo eh, 149 nuestros amigos ronderos que a veces se les puede pasar la mano eso no está en discusión pero el detalle es de que en el poder judicial formal también se les pasa la mano, y no necesariamente por cuestiones de errores, sino porque, por procesos de corrupción. Y el artículo 139, oiga, amigo, yo en realidad les digo, aquí está uno de los verdaderos y fundamentales cambios del país. El artículo 139, inciso 17, puede eliminar de un plumazo a la Junta Nacional de Justicia, que es la que elige los jueces y fiscales de todo el Perú. 139 dice... Elección popular de magistrados. Elección popular y revocatoria de magistrados. Lamentablemente, con, con, de acuerdo a ley. Ley que desde el año 1993 ningún político se ha dignado a hacer la realidad. Nosotros como sociedad civil acá en Chiclayo, ya tenemos un proyecto de ley orientado a hacer realidad el 139, inciso 17, en donde la elección popular está orientada a que el pueblo participe, que no. Por ahí salen muchos a decir, si tú no sabes elegir a tu congresista, no sabes elegir a, a tu alcalde, ¿cómo vas a elegir magistrados? Un momentito, la elección popular de magistrados es totalmente diferente en forma y en fondo que la elección de políticos partidarizados. Entonces no podemos ir a la ligera. Bien, entonces hay cosas buenas que tiene esta constitución política que lamentablemente el pueblo no sabe de alguna manera cómo poderlas asumir y que le dé el verdadero poder. Quiero regresar al artículo 45. El artículo 45 dice la potestad, el, perdón, el poder emana del pueblo. Por lo tanto, el Perú tiene como institución republicana, tiene el poder del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Claro, usted y yo hemos votado por el ejecutivo, presidente, por el legislativo, congresista. Y la pregunta es, ¿quién votó por los jueces y fiscales? Entonces, aquí hay un, un Estado fallido en la medida de que la, no, los políticos no hacen caso de la misma constitución política que te establece que los poderes del Estado nacen del pueblo y esto es mediante voto o sufragio directo. que te lo explica el 139, inciso 17? Bien, eso es lo bueno en líneas generales. Tarde o temprano podríamos hablar sobre este tema en particular, que lo tenemos bien avanzado. Y lo otro es lo malo. ¿Cuál es lo malo y lo que insiste constantemente? Eh, nuestros amigos de izquierda, ¿no? Dicen probablemente el título 3, lo digo yo, ¿no? Capítulo 1 del régimen económico, del artículo 58 al 65, ¿no? El detalle es que yo les digo, este, señores, hubiesen promovido cambios a esto, reformas a esto, los contratos ley, por ahí, ¿no? Que lo vamos a referir más adelante. El detalle es de que teniendo cosas probablemente malas, probablemente no han generado ningún cambio, como lo dije anteriormente, para que esto pueda ser cambiado, como una reforma, no con una nueva constitución. Lo feo, como le dije acá y tiene vinculación a lo anteriormente a, a, eh, que he mencionado, es el capítulo 9 que hablaba sobre el, el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy lo han cambiado la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y capítulo 10 del Ministerio Público, donde dice, pues, que. El pueblo debe ser ele elegir a sus autoridades, específicamente al poder judicial, porque el poder político está en el poder ejecutivo y el poder político está en el poder legislativo, en el ejecutivo y legislativo, pero el poder de la justicia es un poder que nace del pueblo, en el cual debe de incluir la elección de sus magistrados. Por eso es que tenemos cosas tan, pero tan absurdas, por ejemplo, que el defensor del pueblo lo eligen los congresistas. Oiga, pero si el defensor es del pueblo, ¿por qué no lo elige el pueblo? ¿Ah? Aquí hay un error. Malintencionado. ¿Por qué? No se ha orientado a la ciudadanía a que lo pueda entender de que el pueblo debe elegir también a los del Tribunal Constitucional. También al de la Controlería General de la República. También al jefe del INPE en cada región. ¿no? Son cosas que la democracia en otros países nos lleva a la delantera. Porque la democracia sola es más que voto? Y más que elegir políticos partidarizados. Esta es una situación de cambio. Eh, vuelvo a repetir, nosotros tenemos bastante investigación al respecto. Bien, en respecto a lo feo, que anteriormente hemos hablado, economía incierta, dicen, ¿no? Por ahí dicen, no, que la no pues miren, ¿acaso es malo? Lo que, primero que me, me dicen es, tenemos una economía neoliberal. Eso no es existe esa palabra en la constitución política. Tenemos una economía social de mercado. No es neoliberal. Y esto es una copia adoptada y adaptada a nuestra realidad de 1990 cuando cae el muro de Berlín y lo hemos adoptado de Alemania. Ni siquiera de Estados Unidos, del Imperio Yankee o de, de, los, de los ingleses, ¿no? Es de los alemanes. Sino que también me he orientado a una parte que los alemanes dicen economía social de mercado y miran más a lo social. Y aquí, en el Perú, hemos mirado más a lo, al mercado, más que a lo social. Probablemente por ahí está el falle, la falla y hay que reajustarlo. ¿no? Esto nos ha permitido tener un país sólido, una economía estable frente al dólar y que venimos creciendo de manera constante y permanente desde el año 2001. El artículo 59 dice promueve las pequeñas empresas. ¿Es malo promover las pequeñas empresas? En absoluto, ¿no? El artículo 60, pluralismo económico, propiedad y empresa. A algunos no les gustará pues la propiedad privada, ¿no? Ni hacer empresas y no vivir del Estado. El pluralismo económico nos permite hacer esto y nos ha, hecho, nos ha permitido desarrollarnos como, económicamente como sociedad. El artículo 61, la libre competencia, no a los monopolios. Y por ahí el más candente era libertad de contratar y los contratos ley. Que se puede entrar a reformar eso y de alguna manera promover un mejor beneficio para el país. Lo que voy en líneas generales es que el capítulo económico no es malo, en absoluto. Probablemente es uno de los que más nos ha permitido crecer y desarrollarnos en el proceso económico, ¿no? Esto de aquí, eh, yo le digo a nuestros amigos, se orienta a que, por último, si tú quieres cambiar todo el artículo, el capítulo económico... Son 58, 59, 60, ¿no? Ahí vemos 2, 4, 6, 8, 8 artículos que no hacen más que el, De los 206 artículos de la Constitución, no harían el 4%. Entonces, por el 4% tú no me vas a, a, a tumbar toda una Constitución política. Cambio por todo el capítulo económico si quieres, pero no puedes cambiar toda la Constitución política. Esto es como decirte, le digo, les explico a manera más coloquial, como que tú entras a tu casa y por el solo hecho de que tu baño está goteando, no no lo arreglas el baño, sino te tumbas toda la casa. Es un absurdo. Es poco los artículos que podrían ser, de alguna manera, reformados. Yo quiero ver, este que escuchen esta manifestación de ya el difunto doctor Enrique Bernales, que hizo eh, a un medio de, de, de televisión. En lo que cuando yo lo encontré me llamó mucho la atención. Por favor, unos segundos de su atención. Porque el sistema político peruano no da para más. Pero el sistema popular no es consciente o no quiere cambiarlo, porque no quiere profundizar la Mira, voy a decir algo que mucha gente va a decir que yo soy un renegado. Pero la constitución peruana, de las mejores cosas que tiene, aunque no me guste a mí, es el tercero del régimen económico. Me parece que ya es bastante esclarecedor esto de acá, ¿no? Teniendo en consideración que lo dice un destacado constitucionalista de izquierda. No es un abogado, no, no es un constitucionalista de izquierda. Y si lo dice, pues ya, eh, amigos de izquierda, no lo quieren entender, pues qué pena, ¿no? Pero aquí él es bien claro y lo dice. Una de las mejores cosas que tiene la constitución política es el capítulo de la parte económica brevemente, lo vuelvo a repetir para que algunos lo tengan en cuenta. Porque el sistema político peruano no da para más. El sistema político es otra cosa. Pero el no es consciente o no quiere no cambiarlo porque es. no quiere profundizar a la decir, la voy a decir algo que mucha gente va a decir que yo soy un renegado. Pero la constitución peruana de las mejores cosas que tiene, aunque no me guste a mí, es el título tercero de su régimen económico. Bien, el sistema político no da para más. No se confunda, una cosa es el sistema político y otra es la constitución política del Estado. Y el sistema político se orienta de que cuando la constitución dice que los poderes emanan del pueblo, nos dijeron en este trípode de poderes que tenemos: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Uno de los de las patas de este trípode donde se sostiene el país no es de manifestación popular, no nace del pueblo y eso es el poder judicial. Bien. Entonces, al final, les dije a muchos de ellos también, les digo, mira, repetir nueva constitución sin contar con ningún experto razonable, constitucionalista, que los avale, pues, no tiene mucho sustento. Hasta ahora yo no he escuchado algún experto constitucionalista que se oriente a, la, a una nueva constitución, ¿no? Y eso es lo que yo buscaba en el, en el evento de, que les comentaba que estuve en esta institución del señor Leonard Gitis. No hay, ninguno era experto en temas constitucionales. Todos parten en yo creo, yo pienso, tal vez, quién sabe, y eso no es, pues, ¿no? Y aquí tenemos un detalle bien particular, que hace poco lo saqué del diario La República, ¿no? Nuestro amigo Pedro Frank, que está de ministro de Economía, vamos a verle en, en el Internet, en YouTube, sobre todo, una serie de videos que se orientaban a cambiar la Constitución. La Constitución está mal, el capítulo económico, todo podía decir. Entró al gobierno... Mutis, miren lo que dijo, medidas económicas no requieren cambiar la constitución. Uno de los primeros detractores, uno de los primeros impulsadores de nueva reforma, que perdón, de nueva constitución, permanente y constante, lo pueden ver en sus videos, hoy salió a decir que no se necesita cambiar. Claro, lógico, una cosa es ver eh, la corrida de toros desde las tribunas y otra cosa es estar adentro con el toro, ¿no? En el ruedo. Gran diferencia. Lo pueden encontrar en internet. Todo lo que yo vengo diciendo lo pueden encontrar en internet. Veamos un detalle. Vamos a la suposición, ¿no? Que realmente vamos a, a, a una nueva constitución, ¿no? Entre estos que vamos a una nueva constitución vamos a encontrar izquierda con sus ilustrados, bien intencionados, con ideales y por intereses sociales que los hay y que los hubo cuando eh, se estableció en el año 93 esta constitución, Va a haber los de derecha connotados, los que están bien pagados por intereses particulares, ¿no? Y aquí va a haber después compra de conciencias, quién sabe, ¿no? Y vamos a tener como que ya el presidente de ahora ya está cambiando su retórica. Igual podemos encontrar tarde o temprano, en donde aquí el gráfico que tenemos abajo dice constituyente y abajo pongo unos angelitos y unos diablitos. Va a haber una constante pugna, ¿no? En el centro habrá de todos. Hasta conciencias vendidas y rotas también, por si acaso. Tendencia de los medios de prensa, las entrevistas. ¿A quiénes creen que los medios de prensa le van a dar más cabida? ¿A las personas de izquierda o a los constitucionalistas de derecho? no Y ahí va a haber un pleito muy particular aparte, ¿no? Partidos, van a estar presentes partidos, asociaciones, instituciones, movimientos, versus partidos transnacionales, bancos, mineras, confies, etcétera vamos a tener probablemente hasta los mismos congresistas de hoy o de ayer metidos en esta probable nueva Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que va a pasar en una posibilidad de que el país vaya a una nueva Constitución? Miren el problema. Si hablamos, tenemos como en cuenta, como ejemplo, la Constitución del 93, que empezó el 5 de abril del 92 al 1 de enero del 1994, Duró un año, nueve meses, 21 meses, orientado a que hubo cierta presión del gobierno para que se haga esto rápido, porque necesitaba ser rápido que se haga la Constitución. Pero como ahora estamos en un proceso democrático, esto podría ser más laxo. Y hemos sacado aproximadamente qué es lo que se podría hacer y cuánto tiempo se va a detener el país. Lo vamos a tener al país detenido. Y en una situación de pandemia que venimos saliendo de tener el país, ahorita sería criminal realmente, político. ¿no? Primero hay que ir a un proceso destituyente, en el cual te tienes que eliminar el Tribunal Constitucional, a los congresistas, porque unos dicen que no, que puede estar el Congreso, otros dicen que no, tienen que eliminar el Congreso, pero ya el Congreso no va a determinar la ley, tendría que entrar una nueva asamblea. Después, vean los tiempos, ¿no? El proceso destituyente hablemos de unos seis meses, la consulta popular, eh, convoca a la asamblea constituyente, diez meses, una elección popular, por poder constituyente, eh, para hacer el poder constituyente, donde va a ir de todo, seis meses, debate de las propuestas constitucionales que van a tener que ir a todas las regiones del Perú, y mostrar los posibles cambios, unos ocho meses, convocar al referéndum, ¿No? Después de aprobarse, para ver si es realidad. En resumen, pusimos acá 36 meses, yo no le digo 36, vamos a 12 meses, un año, en la situación que está nuestro país herido en el aspecto económico, esto sería contraproducente para la economía de nuestro país. Finalmente, esperar una promulgación y entrar en actividad el año siguiente. Acuérdense que la constitución política entra a tallar al año siguiente de ser aprobada. ¿no? Todo esto se lo van a cargar, los costos asumidos lo va a tener que pagar el pueblo. ¿Es bueno esto? Definitivamente que no. Por eso nuestra Constitución Política estableció en el artículo 206 que se puede reformar ¿no? desde, desde el punto de vista del Congreso, de las legislaturas, hacer los cambios de la Constitución. Y aquí nos lo indica brevemente cómo podría ser. Hay un detalle que ya para terminar la exposición, para tenerlo en, en, en consideración es que cuando uno hace la investigación también encuentra de qué o novedad, ¿no? Hay países que han tenido, por ejemplo, el caso de Inglaterra, Inglaterra no tiene constitución escrita, no se confunde, Inglaterra tiene carta magna, y la carta magna no necesariamente es una constitución, ¿no? la carta magna es un convenio que fue, en ese caso, eh, Juan Sin Tierra lo hizo con el pueblo, no en donde ellos redactaron, el rey redactó entre una de esas cosas, yo, nosotros averiguamos que decía, yo pongo los jueces y ustedes ponen el jurado. Por eso es que nosotros venimos también hablando bastante sobre el tema de jurados como una alternativa de cambio en el sistema de justicia, pero eso está en la Carta Magna. Muchos confunden Carta Magna con Constitución Política, ¿no? ¿Bien? Entonces la Carta Magna la hizo el rey y se la dio al pueblo y llegó a un acuerdo para que no se le subleve. Otro detalle que lo voy a referir más adelante, ya terminando la exposición, está en que Estados Unidos, quien inventó la Constitución, porque Estados Unidos inventó la Constitución, y este, en el siglo X eh, Inglaterra hizo la Carta Magna, y en 1779 eh, la terminó de elaborar en 1789, la, es, eh, Estados Unidos, que hizo su primera Constitución, miren, nunca cambió la Constitución, vemos en realidad que los países que han tenido establecido una Constitución política sólida, prevalecen en el tiempo y hacen progreso y desarrollo, porque el quiebre constitucional hace que los países retrocedan, en pocas palabras. Esto lo pueden encontrar en internet, ahí está la, la línea, para, eh, eh, la fuente, y puedan ver al respecto. Finalmente, como conclusión, y después para dar unos tips pequeños, no, no podemos ser irresponsables en materias fundamentales para la nación sobre todo en aquellas que su cambio podría generar inestabilidad social en el país. No voy a hacer que de aquí a 20 años o más nuestros hijos o nuestros nietos ¿no? tengan que estar marchando por otra nueva constitución. De usted depende esta noche. Finalmente, unos tips, los cuales he venido promoviendo desde hace mucho tiempo para que lo tengan en consideración y se los puedan mostrar, porque estos son irrefutables. ¿eh? Puede usted y orientárselos a cualquier eh, amigo de izquierda y lo puede dejar entre, eh, casi mudo, ¿no? Países que nunca cambiaron su constitución, ¿no? Estados Unidos, 1776, Suecia y Noruega, ahí los vemos, no han cambiado nunca su constitución. Países que no tienen constitución escrita, Inglaterra, ¿no? Reino Unido, Israel, Nueva Zelanda y Vaticano. Ranking de redacción constitucional. Eh, hace mucho tiempo encontré un ranking de cómo se evalúan las constituciones por una entidad eh, que está establecida en, en, en Viena en, en, Viena, en eh, respecto a, a fortalecer constituciones y habían hecho un, re, un ranking eh, que decía que una de las mejores constituciones del mundo es la de Haití que con sus reformas terminó en junio del 2012. Uh, Haití tiene una el texto constitucional es mejor de todos, probablemente sea el de Haití. Le sigue el de Francia, del año 58. El Perú estaba entre uno de los terceros, Túnez y Zimbabue. Estaban en esa posición. Entonces tenemos una de las mejores, entre comillas, constituciones del mundo. ¿no? Probablemente esto haya cambiado. España tiene la misma constitución desde 1978. Francia desde la Quinta República. ¿no? Italia desde 1947. Alemania desde el 49, y a pesar de que Alemania se reunificó, Alemania democrática, ¿no? Con Alemania democrática de Alemania izquierdista, no cambiaron su constitución. Hicieron algunos arreglos sobre todo en la economía social de mercado. Argentina que este, tiene su constitución desde 1853, ha hecho reformas, las últimas en 1994, y la constitución de Argentina es la que más se parece a la de Estados Unidos a tenerlo en consideración, ¿No? Hay una frase que siempre escuché eh, sobre la gente eh, de izquierda que dice esta constitución está parchada. Primero dicen que no eh, no se puede cambiar nada y después dicen que está recontra parchada porque se han hecho reformas. Yo le digo la constitución no se puede hacer parches porque no es una llanta, es un documento que puede ser mejorado, ¿No? Pero la constitución más reformada en América Latina es la de México. 707 modificaciones. Cambios, reformas o enmiendas, llámale como quiera, pero es la que más cambios ha tenido, ¿no? ¿Cuál es la constitución más leída en la historia? Mira, qué novedad, el librito azul de Venezuela. Chávez mandó a imprimir eh, como 12 millones de, de libritos azules para repartir a diestra y siniestra, por eso veíamos a Chávez que a veces andaba con la constitución en el bolsillo, ¿no? Yo sacaba el librito y lo mostraba todo, la constitución, decía. Entonces, se puede deducir que es una de las constituciones más leídas en América. ¿no? La más extensa, la de Bolivia, 160 páginas. Que si hablamos con la de Perú, la de Perú aproximadamente en formato A4, eh, tiene un promedio de eh, 40 páginas. ¿Cuál es la constitución más breve y antigua? Obviamente la de Estados Unidos, con 7 artículos, 21 secciones y 27 enmiendas un aproximado de 12 páginas. Quiero decirles algo respecto a esto. La constitución de Perú es largo, largo y largo, mejor que la de Estados Unidos en forma y en fondo. La de nosotros es mucho mejor. Y aquí les voy a dar unos detalles adicionales. Alemania mantiene su constitución desde el año 49, aun cuando hubo una reunificación. Hay una novedad, la de Japón. Eh, yo leí hace muchos, muchos años atrás, Probablemente en el año 98 leí en, Red Ardilles, en las elecciones de Reader Digest que la Constitución de, de Japón fue hecha en el año 1946 y aprobada en 1947. ¿Y quién cree que la hizo esa Constitución? La historia es bien sui generis. La hizo el enemigo principal de Japón, MacArthur. ¿no? MacArthur llamó a su secretaria y la anécdota es que él... La sentó la secretaria al lado y en una noche ella escribía y así se hizo la constitución política de Japón. O sea, en pocas palabras, la constitución de Japón la hizo el enemigo. Y Japón hasta ahora mantiene esa constitución, ¿no? ¿Qué novedad? Este, Chile. Aquí hay una percepción que vamos al cambio, ya claro. Chile probablemente vaya al cambio, lo cual quiere decir que no. ¿Quién sabe cómo, si le va a ir mejor, no? Esperemos a ver de aquí a cinco o 10 años cómo le fue, ¿no? Pero aún cuando hubo la dictadura... Chile no cambió su constitución ya eh, aun cuando hubo retorno a la democracia Patricio Alwin ¿no? No, la, no, la, no la cambió Perú ha tenido 12 constituciones, ese es el formato aproximado, ¿no? de, la actual promedio más, de no, no más de 50 páginas de acuerdo al formato que se hace pero aquí viene el detalle principal en cuanto refiero a que la constitución de Perú es muchísimo mejor que la de constitución de Estados Unidos que a propósito, la tengo yo aquí en mi mano, ¿no? porque cualquiera de ustedes puede entrar, a, a, puede entrar a, a internet y bajarla en castellano y la pueden comparar. En resumen, la constitución de Estados Unidos repite la palabra jurado seis veces, libertad y defensa cuatro veces, justicia y armas dos veces. En esta Constitución de Estados Unidos no existen las palabras, por su caso, no existe la palabra educación, economía, salud, agro, vivienda. Eso que nosotros tenemos en nuestra Constitución, en la de Estados Unidos ni siquiera las nombra, ¿no? Por si acaso. Por eso es que, en resumen, la Constitución del Perú es largo mejor que la de Estados Unidos. ¿Bien? Y nosotros queremos, pues, de alguna manera tener una economía como la de Estados Unidos, no como la de Chile, que probablemente ya está ahorita eh, sufriendo algunas consecuencias. Eh, esta es una nota que la, la tomo muy, muy importante y por eso es que yo hice una investigación respecto al tema de juicio por jurados como parte de la democratización del sistema de justicia. Los anglos norteamericanos consideran al juicio por jurados como la máxima expresión de la democracia, institución de la que lamentablemente los latinos carecemos, excepto Argentina, que Argentina ya puso juicio por jurados desde el año 2014, pero como podrán ver, la palabra que más se repite en la constitución política de Estados Unidos es jurados, juicio por jurados. Y para terminar, esto ya coloqué a que me llegué a una información y encontré de que eh, hay gente de extremo, casi ya filoterroristas, podríamos decir, que están moviendo para que este cambio de la constitución se haga realidad. Por eso a ellos les interesa para incluir sus aspectos particulares que no necesariamente van en beneficio de toda la nación. Y para culminar, definitivamente, quiero que valoren estas dos premisas que hemos venido viendo en el proceso de investigación y que, oh, novedad, este, muchos de izquierda en sus páginas web de cambio de constitución sacan a eh, Patrick Haywick, eh, el de acá, el de la foto en negro, en donde dice la constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno. Y como yo a muchos les he dicho, oiga, señor, ese fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Ellos hicieron la constitución y no la han cambiado. Y ustedes lo ponen como ejemplo. O sea, no saben en realidad lo que quieren. Y como parte nuestra, para probablemente a futuro hablar sobre un tema fundamental para cambiar el sistema de justicia acá, es lo que venía diciendo Tomás Jefferson. ¿no? Considero que el juicio por jurado es la única ancla imaginada por el hombre por la cual un gobierno puede mantenerse atado a los principios de la Constitución. Por eso tienen ustedes que en Estados Unidos se jura por la Constitución política y hay de aquel que quiera cambiarlo. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros en el aspecto constitucional. Acá debería de estar penado, como lo es en Estados Unidos, aquel que siquiera quiera promover un cambio de la Constitución. Y cuando los militares juran, Juran por la, defender la Constitución política. No juran para el presidente, ni ni ni por el Estado, sino por la Constitución, básicamente. Bien, la Constitución federal. Bien, todo sustentado en un principio elemental sobre el juramento y la verdad. Creo que ya este es un resumen general de lo que puedo darles a ustedes para tener en consideración, ya cada quien podrá orientarse a, a hacer los cuestionamientos del caso, pero decir en realidad si es necesario o no es necesario cambiar a una nueva Constitución. Gracias. Mis queridos amigos, ustedes han podido ser partícipes esta noche de una clase magistral de aquello que realmente se necesita en el Perú, que es conocer la Constitución. Y para poder defenderla, es necesario hablar de la manera como lo ha hecho el doctor Iván Fernández esta noche. De manera didáctica, nos ha mostrado cuáles son las los puntos reales referentes a temas relacionados con la Constitución que el 99% quiero ponerle por simplemente una referencia exagerada de gente no entiende porque nunca la hemos leído, nunca la hemos tomado en cuenta no sabemos realmente ni siquiera interpretar un texto del periódico imagínense ustedes leer la Constitución y e entenderla o tratar de interpretarla entonces necesitamos que el Perú Boris Darmon y todos los demás, salgamos de aquello que muchas veces nos ofende, pero es la pura verdad, de la ignorancia en la que nos encontramos y de la cual los sátrapas de la izquierda, los sátrapas del comunismo, utilizan para poder, engañando al pueblo y aprovechándose de la ignorancia que este pueblo tiene, ofrecerles un bono de 360 soles, o darle, según ellos, un país rico, en un país rico a la gente que se vuelva rica cuando realmente no, no tienen idea, ya están en el gobierno y no tienen idea ni siquiera qué cosa es una constitución. Y todos esos congresistas y personas que se prestan para esto, se supone, y voy a concluir mi alocución diciendo lo siguiente, que se supone que la señora Mendoza sabe esta constitución, y conoce muy bien los, los, los, los puntos que la Constitución dice, y si ella, después de, ex, de esta explicación entendida, aclarada, quiere que se cambie la Constitución, o hay un dolo en su intención, o hay una manera de querer manipular a la población para desarrollar sus propósitos, y del mismo, de la misma manera el señor Bermejo y todo el señor, todos los que hablan de la Constitución que quieren cambiarla, definitivamente hay detrás de ellos un interés, y es un interés de destruir nuestro pueblo y llevarlo a la misma situación en la que se encuentran los países que están en el destrozo, que han producido aquellos que han gobernado esos países como Venezuela, Bolivia, y ahora va Argentina, y Cuba ni hablar, Nicaragua y todos los países en los cuales... Estos señores han hecho destrozos con la comunidad y con la economía de ese país. Es necesario, doctor Iván, hacer cultura, conocimiento, dar estas clases pedagógicas en cada población, en cada lugar. Yo pido a las personas que nos siguen en este momento en el Facebook, los que nos están viendo en nuestros foros, en nuestros grupos, que por favor compartan esta magistral clase que ha dado el doctor Iván Fernández esta noche, para que cada uno de nosotros podamos entender de que lo que están haciendo estos señores es engañar al pueblo peruano, digámoslo con sus cuatro letras, engañar, lo que están haciendo es mentir al ignorante, no se ofenda porque es ignorante, mentir a la persona que simplemente no ha tomado en cuenta leer ¿Qué constitución le gobierna? ¿Qué gobierno está utilizando esa constitución y si lo está usando, usando adecuadamente o no? Este es el momento de hacer un llamado a cada uno de ustedes para compartir esta presentación magistral que yo personalmente agradezco y alabo al doctor Iván Fernández y espero tenerlo en otra entrevista nuevamente para hablar de otros temas y decirle al pueblo no te dejes engañar por estos ladrones que entraron al Estado. Estos sátrapas que han ingresado para mentir, para robar, prometieron quitarse los famosos sueldos dorados y siguen con los sueldos dorados, prometieron no tener choferes que los llevan y andan con más de 30 de seguridad, prometieron hacer una cantidad de cosas y son una tira de mentirosos. Y allí está la ética, entre comillas, que manejan estos grupos de sátrapas, y ladrones que ingresan al pueblo para robar. Dice la palabra de Dios que los ladrones entran por la ventana, no entran por la puerta. Estos señores entraron con mentiras, entraron robando en estas elecciones. Hoy día justamente debemos tener un reporte de un canal donde se va a hablar sobre ese tema, o ya se habló sobre ese tema. Así que, mis queridos oyentes, yo voy a ser siempre en directo en lo que puedo, en lo que yo creo. Y hoy... Habiendo participado de esta clase maravillosa que el doctor Iván nos ha, nos ha compartido en este programa, yo quiero no solamente felicitarlo a él, sino también agradecer a los que han escuchado esta charla y a los que van a compartir con el pueblo para que puedan ellos mismos capacitarse, entender por qué la mentira del Partido Comunista que está en nuestro gobierno no debe ser valorada, ni tampoco darle curso en este país. Hay que cortar el comunismo de raíz. Sus palabras finales, mi querido doctor Fernández, y a, a todos los que nos han escuchado, y realmente, profundamente, eh, desde conversando contigo, un agradecimiento grande y valorado para usted, para su trabajo, para lo que viene haciendo por la comunidad. Bien, gracias Boris por la invitación, y como habrán podido ver, esta tu pedagógica está orientada a instruir en el buen sentido de la palabra y sobre todo quitarle ignorancia también en el buen sentido de la palabra porque todos somos ignorantes de algo para que el ciudadano de alguna manera pueda entender que el, que lo bueno que tiene esta constitución y de alguna manera enfrentar a aquellos que de alguna manera los quieren sorprender como lo venía diciendo ya desde Facebook no siempre los quieren sorprender y aquí tienen herramientas argumentos y tips en donde ellos pueden contrarrestar lo que otros vienen diciendo, basados en sofismo. Una vez más. Este, muchísimas gracias, doctor. Este, este programa usted lo puede ver en Boris Darmon, también lo puede ver en, conversando contigo en varios grupos, en nuestro fanpage del partido de, este, eh, partido de los Trabajadores Manuales e Intelectuales, también lo puede ver, y lo va a poder ver dentro de muy poquito en Boris Darmon Canal. Muy buenas noches para todos ustedes conversando contigo una vez más desde aquí, de esta plataforma, desde parte del doctor Iván Fernández y de este servidor Boris Darmon, nos vemos el día de mañana con una entrevista nuevamente importante para cada uno de nosotros y sin duda vamos a hablar mañana por la noche acerca de un gobierno defensor de la verdad, voy a hacer una locución personal, porque un gobierno debe defender la verdad y solamente la verdad, muy buenas noches para todos chao, chao, chao